Y si algo aprendí en esta vida, es a no mendigar amor, ni mendigar amistad. A quien de verdad le importas, te va a querer seas como seas. Pensamiento de maura Y por raro que parezca, cada día me hago una persona más solitaria, pero paradójicamente más contenta con lo que soy. No te mentiré, a veces anhelo el calor humano, pero luego recuerdo cuando la gente me dejaba en un cuando acordábamos un horario y no llegaban, cuando me dejaban plantado, cuando tomaban lo que querían de mí y luego se iban. Y pienso, y pienso que eso no lo quiero, tal vez lo merezca. Tal vez aceptar, cobrándome algo que en algún punto de mi vida hice, pero ya no lo quiero. Tampoco me voy a poner a rogarle a alguien por una cita, por un encuentro, por un beso. Por un mensaje tierno de ¿qué tal estás? ¿Y si nos tomamos un café? No te lo niego, a veces lo anhelo, pero luego recuerdo que cada vez que lo intento pareciera. que debo rogar por esa clase de atención? Sé que te sientes así. Seas mujer, seas hombre, la desvalorización no tiene cara, no se viste de blanco ni usa tacón. Ni tampoco usa corbata y zapatos de charol. El desgano y la desvalorización a veces viene de la familia. De la gente que promete que debería estar a tu par. A veces viene de ese supuesto amigo que tiene tiempo para todo. Menos para ti. A veces viene de esa persona, de esa chica que te gusta y que llevas tiempo invitando a salir y siempre te dice Hoy no, pero mañana sí. Que te acepta una salida y después te cancela 10 minutos antes. A veces viene de ese chico que te invita a salir y después te deja plantada. A veces viene de ese marido que nunca tiene tiempo ni para ti ni para tus hijos. A veces viene de ese padre ausente que está más inmerso en sus ideas, en sus miedos, en su lucha contra tu madre, que sencillamente no tiene tiempo para ti. A veces viene de aquel mejor amigo que en tiempos de antaño solían salir, Pero ahora que se enamoró, pues nada, que ya no tiene tiempo para ti. Qué curioso, ¿no te parece? A veces perseguimos a gente que significa tanto para nosotros. Pero nosotros no tanto para ellos. Quizás sea un problema de intensidades y deberíamos escoger en igual medida a las personas que sienten verdadera exacta intensidad que nosotros sentimos hacia ellas. ¿No debería funcionar de otra manera? te propongo que imagines lo siguiente, te propongo que imagines un mundo donde la gente responde de la misma manera como nosotros, les tratamos, les dedicamos mensajes y nos dedican a vuelta de mensaje sus mejores deseos, nos dedican tiempo y también nosotros somos consecuentes, tan idílico como una promesa de te amaré para toda la vida, Al parece que ya no se puede confiar en nadie, ¿Qué reproche, pasar la mitad del tiempo tratando de atraer gente a nuestras vidas y pasar la otra mitad del tiempo soportando su apatía, como se supone que seamos. ¿Renunciar a nosotros para encajar en los horarios ajenos? ¿Cambiar nuestras agendas para hacerlas coincidir con esa gente que quisiéramos tener y que nos amasen como nosotros a ellos? Honestamente, si tienes que cambiar todo de ti, entonces ese amor vale lo mismo que una botella vacía en el cesto de la basura. ¿De verdad eso es amor? ¿Eso es amistad? Bueno, pues que te digo? Yo no lo quiero. Y tú tampoco deberías quererlo. ¿Por qué renunciar a ti solo para encajar? ¿Qué sentido tiene que te amen siendo solo una proyección de la locura ajena? No lo vale. Por encajar leí libros de psicología que me prometían entender cómo gustar a los demás. Hablé con años entre gurús que me decían cómo seducir a una musa y hasta por mi escritorio pasó el libro de las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Escuché a Bad Bunny esperando encajar con los gustos ajenos. Total, ¿a quién no le gusta un tipo que no sabe hablar, pero que canta? Leí a Bukowski a ver si lograba captar la atención de alguna poeta. Escuché a Chopin por si el caso tendría una conversación con una chica bonita que me hablara de mixolidios o jónicos. Intenté entender la compleja teoría de cuerdas, por si alguna chica amante de la física me preguntara algo, y no me quedara en blanco. Esperé más de una hora a una chica que supuestamente era mi novia, pero me trataba como un desconocido, llegando una hora tarde a nuestra cita y diciendo que solo tiene poco tiempo para mí. Hice planes con gente que nunca llegó, pasé por la casa de un amigo la semana pasada y resultó que no estaba. Entonces fue cuando me dije, ¿de verdad vale la pena mendigar amor? ¿De verdad vale la pena estar con la más bonita e inteligente? ¿De verdad vale la pena soportar que jueguen con tu tiempo solo por gustar? Bokowski decía, «La soledad es un regalo». Y hoy lo comprendí. Es un regalo a tantos desplantes, a tanta gente incumplida, a esa gente que como un santo en la pared esperan que uno les prenda una vela para ver si de repente me hacen el milagro de llegar. Si eso es lo que tienen para ofrecerme, entonces no gracias. Porque si me van a querer, que sea por lo que soy y no por el molde en el que me quieren meter. Eso, eso aprendí, que los días son mejores cuando tú decides a qué horas ir y a qué horas llegar, todo es más bello cuando te dedicas a ti mismo tiempo y no lo soportas de los demás, amigos, novias, ilusiones, color pastel, sí, ¿por qué no?, pero no así, teniendo que dejar de ser yo para ser algo que no soy. Si un día vuelvo a estar, será para aquellos que atesoran mi tiempo, si vuelvo a quedar con alguien, será porque si alguien cumple con llegar. Eso aprendí, a valorar mi tiempo por encima de todo y eso aprendí y por eso te comparto, por eso te lo cuento, porque tengo la esperanza de que mis escritos te den la fuerza para mandar por el caño a ese tipo que te deja plantada, a esa chica que solo te deja en visto, a ese amor que te hiere y a esa chica que te lastima con su indiferencia. Ojalá y te deseo que como mujer te liberes, como hombre te liberes y comprendas de una vez que tú, solo tú puedes ser feliz y que la soledad no es tan mala cuando decides pasar tiempo contigo mismo.